Yo creo que la relación con el cliente al final eh, en estos momentos es cuando más te das cuenta de la confianza que tiene que tenerse tanto eh, el cliente hacia ti como tú hacia el cliente, o sea esa confianza mutua que es lo que los asesores financieros vendemos, no, vendemos confianza y en estos momentos hay que estar al lado del cliente, eh, educándole financieramente, es decir explicándole. Eh, cómo está el panorama, eh, manteniéndole informado y, y acompañándole en sus inversiones e eh, implicándote eh, con él en, en ello. ¿no? Entonces yo creo que es lo, lo principal, la confianza mutua.